Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Bueno, por fin hemos terminado los capítulos dedicados a la suspensión y a la amortiguación, a lo que son los muelles y a lo que es el, el aceite de nuestra suspensión. Y ya tenemos un poco los, los ladrillos, los elementos para poder empezar a diseñar nuestro sistema de suspensión. Todo lo que son las articulaciones y los brazos que hacen oscilar las suspensiones y el, el diseño del sistema de suspensión completo. Para comenzar vamos a ver los seis modos de funcionamiento que tiene una, una suspensión. Una suspensión no simplemente sube y baja, sino que eh, digamos, si lo combinamos con los movimientos del vehículo podemos encontrar movimientos de suspensión de seis tipos, que es importante comprender bien para ver sobre todo la influencia que tienen unos en otros. El primero de ellos es la compresión, el bump que dicen los ingleses. Nosotros vamos circulando y con una de las ruedas cogemos un bache, una piedra, y la suspensión sube, pasa por encima de la piedra. Eso es una compresión de una suspensión. A nosotros nos interesa que cuando una rueda sube, el resto de, de ruedas en principio no se muevan, no, no se vean afectadas. Por eso es la gran diferencia entre sus suspensiones independientes y suspensiones dependientes. La suspensión trasera de un camión, que es un eje común sujeto por dos amortiguadores, eh, cuando una rueda se encuentra un bache, se lo transmite también a la otra. Esa es una suspensión dependiente. ¿no? En nuestro caso utilizamos suspensiones independientes. Para poder eh, utilizar este recorrido de suspensión en compresión, lógicamente tenemos que tener un margen de manera que desde la posición de reposo de nuestra suspensión nos quede recorrido de compresión hasta el tope del amortiguador. Si nosotros tenemos, no sé, 5 centímetros de recorrido de suspensión y tenemos un prehundimiento, como vimos en capítulos anteriores, de 2 centímetros con el peso del vehículo y nuestro propio peso, nos quedan otros 3 centímetros de recorrido de bump que puede comprimirse la rueda ante un obstáculo el segundo modo de funcionamiento de la suspensión es la extensión es el drop eh, la extensión se produce cuando nosotros vamos circulando y una rueda se encuentra no una piedra sino un agujero eh, la rueda intenta buscar el fondo del agujero, rellena ese agujero y vuelve a subir. No porque se haya inclinado el vehículo sobre ese agujero, sino porque ella se extiende. Para ello necesitamos este prehundimiento. Nosotros, si en nuestra posición de reposo la rueda va comprimida a dos centímetros, cuando encuentre un bache, imaginemos de 2 centímetros, la rueda bajará esos 2 centímetros para rellenar el fondo del agujero y luego ya volverá a subir cuando se acabe. Pero este prehundimiento es el que nos permite rellenar los agujeros que nos encontramos en el asfalto. Esto es el drop. También es importante, luego veremos en las curvas, que no se alcance el tope en extensión del amortiguador para que no, digamos, levante la rueda de interior del suelo. Por eso hay que tener un cierto margen de suspensión en, en extensión, en, en drop, gracias a este prehundimiento. El tercer modo de funcionamiento de la suspensión es el balanceo, es el roll que dicen los ingleses. Eh, el balanceo se produce cuando nosotros tomamos una curva, se produce una transferencia lateral de cargas, una fuerza centrífuga que nos desplaza hacia el exterior. Nosotros como tenemos suspensiones, se van a comprimir las dos suspensiones de la parte exterior de la curva y se van a extender las dos suspensiones de la parte interior de la curva. Veis que no es una cuestión de baches, es una cuestión de simplemente una transferencia lateral de cargas. Eso es el balanceo. Y el balanceo es muy importante en la puesta a punto. Luego veremos que muchos de los conceptos de puesta a punto tienen que ver con este balanceo y con cómo repartimos esta transferencia lateral de cargas. En principio, el hecho de que se balancee, podríamos pensar que, bueno, que tampoco es malo que se balancee hacia el exterior. El problema es que los anclajes de la suspensión, lógicamente al balancearnos, se desplazan con el chasis, con lo cual las cotas de la suspensión varían. Y es importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar nuestro sistema de, de suspensión.